Muy buena gente que tal como andan sean todos bienvenidos a un nuevo video de finanzas en criollo hoy vamos a hablar sobre un enemigo o un aliado que es la tarjetas de crédito digo que es un enemigo para muchos para la gran mayoría en realidad porque hay dos formas de utilizarlas. Puedes utilizarlas bien y se convierte en un aliado, o la puedes usar mal y se vuelve en un enemigo y te vuelves cada vez más pobre y más endeudado. Bueno, eh, en sí, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Bueno. La forma mala, que la mayoría la utiliza así, es cuando compran cosas por impulso y compran cosas que no le traen ningún beneficio más que perder el tiempo o dinero. Por ejemplo, la mayoría de la gente agarra y se compra. Por ejemplo, llega al mundial... Y va y se compra el televisor de 70 pulgadas, 80 pulgadas, solamente para ver un partido de fútbol. Está perfecto, digamos, que vos veas el partido y todo, pero qué necesidad de endeudarte. Sino también gente que agarra y se compra, no sé, eh la utiliza para comprar todas las cosas de comida o sale al restaurante, capaz una noche y se gasta 3.000, 4.000 pesos y lo paga con la tarjeta de crédito. No digo, alguien que puede, digamos, que tesora la plata, bueno, perfecto, pero si vos de, de, de pedo llegás a fin de mes, ¿cómo va a gastar 4.000 mango en una noche, por ejemplo, en una cena o en una fiesta? No, imposible. Entonces lo que hacen es cada vez endeudarse más y más porque compran por impulso o ven una oferta y ya lo primero que hacen es tarjetear. Bueno, eso es el lado malo de las tarjetas de crédito. Después también tenés el lado bueno que es cuando vos la utilizás para un bien a favor tuyo que es por ejemplo, si vos sos... Un panadero, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ves que estás teniendo mucha demanda. O sea, vos estás haciendo, no sé, 100 kilos de pan y se están vendiendo. Y además viene gente a comprarte y le tenés que decir a las 3 de la tarde, no, no tengo más, no me quedo más. Pero tuviste a full, digamos, horneando. Entonces, una buena manera es agarrando y comprando un horno, por ejemplo, a pagar a 24 meses, o sea, dos años, pero no es un mal gasto. ¿Por qué? Porque vos, en vez de hornear 100 kilos, vas a poder hornear 200 kilos con otro horno. Y esa gente a la cual vos le decías que no podías venderle porque no tenías más, va a poder venderle. Y con ese extra que vos estás haciendo, va a poder pagar la cuota del horno. Otro ejemplo, por ejemplo, podríamos poner en un carpintero. Vos eh, tenés cierta cantidad de herramientas y... Eh, te, te da para hacer 3 o 4 muebles a la semana, por ejemplo. Entonces, vos podrías agarrar y comprar más máquinas, o sea, más herramientas con la tarjeta de crédito a 12 o 24 meses y podés agarrar tener mucho más rapidez en hacer los muebles por ejemplo si vos antes cortabas la madera con serrucho y ahora te compras una sierra eléctrica vas a poder hacer mucho más rápido y reducir el tiempo al reducir el tiempo vas a poder hacer más muebles y al hacer más muebles vas a poder pagar las tarjetas de crédito las cuotas de la tarjeta de crédito que compraste las herramientas no sé si se entendió bien gente eh, lo estoy diciendo bien en criollo como para que se entienda para resumir sería si vos usas la tarjeta de crédito impulsivamente para comprar boludeces te va a endeudar cada vez más. En cambio, si vos usás la tarjeta de crédito para comprar cosas que te van a servir para poder progresar, ahí le estás dando un buen uso. Porque te estás usando la tarjeta para apalancar. Se llama apalancar. Es usar plata que vos no tenés para poder comprar algo y con eso que compras,